Bienvenida Dani, ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, Bien, muy bien y con ganas de empezar con esta entrevista muy bonita Así que les pido que se queden atentos a lo que tengo para contarles Pero antes les voy a leer algo La escuela Padre Llorens, perteneciente a la compañía de Jesús Nació en el año 1979 como escuela de apoyo en un salón Cedido en el barrio San Martín, sector por entonces sin urbanizar Son las imágenes que estamos viendo ahí en pantalla Surgió como una obra social de la capilla del barrio a cargo del jesuita José María Llorenz ante la urgente necesidad de acompañar a los chicos y a las chicas de las familias del sector que concurrían a las escuelas públicas cercanas y evitar así la repitencia y el abandono escolar. Así como escuchan, la repitencia y el abandono escolar. Son las imágenes que estábamos viendo en pantalla y para ello Voy a presentar a mis invitados, se abre el plano. Acá tengo a María Fernández de Ruiz, que ya es la fundadora del centro educativo que estábamos viendo. Después estoy con Gilda Aguirre, que es la directora de la parte primaria. Del secundario. Del secundario, perdón. Y estoy con Julio Navarro, que es el rector del Colegio San Luis Gonzaga. ¿Cómo están? Bienvenidos, los aplaudo. Muchas gracias, gracias por gracias. estar acá. Y gracias a ustedes por hacernos esta invitación. No, por favor, por favor. Siempre decimos que nuestro público es muy solidario. Hoy los, los necesitamos más que nunca para que puedan ayudar. ...al Centro Educativo Llorens ...y me gustaría que empiecen ustedes... ¿no? ...a contarnos un poquito... ...de qué se trata, cómo surgió en el año 1979... ...por eso empecé... ...remarcando la fecha, ¿no María? Sí, realmente... ...lo que has dicho respecto del origen es así... Uh -huh. ...empezamos... ...gracias a la fecunda inspiración... ...del padre José María Llorens ...con esta obra... ...para poder resolver el problema... ...del fracaso escolar... ...es decir... Uh -huh. ...en realidad dar respuesta a las necesidades de nuestras familias del barrio eh, que veían que sus hijos quedaban de alguna manera fuera del sistema después de haber concurrido varios años uh -huh. y no estar alfabetizados. Empezamos entonces desde el inicio tratando de brindar una formación educativa de calidad. Es decir, si bien era un centro de apoyo, dimos o generamos todas las condiciones para que los chicos pudieran descubrir sus capacidades y realmente poderlas explotar al máximo uh -huh. estuvimos así un tiempo eh, asociaciones y um, organizaciones internacionales vieron la calidad del proyecto y por eso apostaron a, eh, a ello e hicieron la donación para el edificio en distintas etapas que hoy tenemos es en el, el que estábamos cual, viendo recién en pantalla. Claro, uh -huh. el actual centro educativo. Pero los terrenos sobre los cuales se edificó... ...fueron donados por la mismo, los mismos pobladores del barrio... Oh, ...por la Cooperativa Libertador. Uh -huh. eh, realmente durante un tiempo estuvimos como escuela de apoyo... ...y luego, dado a que estos chicos que asistían... ...a otras escuelas en turno contrario... ...asistiendo a nuestro centro... ...empezaron a ser los mejores alumnos... Bien. ...directamente y gracias... ...a la oportunidad que nos brindó... ...en ese momento... Eh, ...la profesora María Inés Abril de, de Volmer... ...que estaba en el gobierno escolar... ...en la Dirección General de Escuelas... Pusimos, ...pudimos pasar a ser escuela primaria común... Bien. ...desde el año 89... ...y sucesivamente, luego se fueron creando los distintos niveles. Hoy uh -huh. tenemos los cuatro niveles educativos, nivel inicial, primario y secundario, y realmente eh, podríamos decir que se rompió frente al imaginario colectivo esto de que los chicos que viven en situaciones desfavorables no pueden acceder a una educación, educación de calidad Totalmente. y tener respuestas realmente importantes en esto. Si nos están viendo, dice, ¿y qué tiene que ver el San Luis Gonzaga en todo esto, Julio? ¿Qué, qué le contestamos? Bueno, estoy aquí presente quizás como un testigo cercano uh -huh. de lo que María nos acaba de contar. El Colegio San Luis Gonzaga forma parte de la red de los colegios jesuitas, del cual también el, el Centro Educativo Llorens es parte. Eh, y como hermanos de, de, de, de colegio, eh, decías, testigos de... De, esta, de estos resultados de excelencia en la calidad académica e integral en un contexto a veces muy adverso. ¿no? Entonces, eh, poder decir que no solo que, que es cierto, sino que vale la pena seguir apostando eh, con, con recursos eh, adecuados porque este... Este cliché digamos de, de, de, de, una, de que la educación no responde a, los, a las exigencias uh -huh. de, del contexto eh, claramente no es cierto. Cuando se ponen los medios y cuando se trabaja con pasión y con profesionalismo eh, se puede lograr. Y así es que vemos eh, estudiantes de nivel inicial, de la primaria, de la secundaria y sobre todo egresados y egresadas del uh -huh. Colegio Llorens que hoy son profesionales o están en el nivel superior universitario y lo hacen muy bien. Es decir, el colegio fue un puente de ascenso social, de integración, integración. Eh, frente a tanta exclusión. De, de seguridad de uno también y sobre todo de saberlos acompañar en el camino hacia dónde quieren ir, que es sumamente importante ahí el colegio y ahí la voy a invitar a Gilda como encargada no también en esto de contener y hacer un seguimiento a los docentes que por ahí es un, una partecita que está un poco golpeada y cumplen un rol tan importante en esto que me gustaría que vos ahí nos hables de, de eso. Bueno, la verdad que desde el colegio se trabaja un montón, hay un fuerte equipo que realmente deja el alma en cada una de sus clases, trabajando muchísimo en su casa, en horarios extras. El proyecto educativo tiene una particularidad que es una donación de tiempo que hacen los docentes, entonces nosotros un sábado por mes nos reunimos para trabajar en capacitaciones en servicio, para profesionalizar la tarea diaria que hacemos con los chicos, ver las necesidades, analizar los problemas. ...aplicar nuevas metodologías... ...entonces bueno, realmente es enorme el trabajo que se hace... ...y también son muy grandes los resultados... ...porque nosotros ya llevamos dos libros publicados... Uh -huh. eh, ...el primero se llama eh, Te la hago corta... ...que es un libro de micro -relatos ...que lo escribieron los chicos de primero a quinto año... ...expresando sus experiencias, sus emociones... ...sus sensaciones, sus perspectivas ante la vida... ...y el segundo es un libro que se llama Pintando historias con palabras... ...que lo presentamos el año pasado en la Feria del Libro y no solamente participaron los alumnos sino también docentes y padres uh -huh. así que hay toda una formación integral en el colegio que realmente permite lograr resultados claro. eh, así que bueno realmente Pero se forma una comunidad, ¿no? una comunidad total. y por qué están ellos acá y por qué estamos viendo el código acá abajo en pantalla porque como decíamos al principio este centro educativo tiene una subvención estatal que significa que ayudan con el sueldo de los docentes sí. Pero así, hoy no por hoy uh -huh. y desde el comienzo, desde el comienzo que pasó a ser escuela primaria común, eh, se recibe el 100% del aporte estatal. Uh -huh. Pero, ojo, esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos cantidad, diríamos, de gastos que se requieren para el mantenimiento del edificio, para el pago de impuestos municipales, provinciales, para el pago de los servicios, claro. agua, teléfono, material luz, para gas, los chicos, el material uh -huh. didáctico y el equipo psicopedagógico que tiene, con el que cuenta la escuela que también eh, que no corre por cuenta del gobierno escolar, y sumamente como importante, tampoco uh -huh. las licencias cuando exceden el porcentaje admitido Bien. por el gobierno. Entonces todo esto requiere un constante esfuerzo de gestionar ayudas uh -huh. para su mantenimiento. Bien, por eso porque... es el, el pedido que estamos haciendo ahora acá. Así que acá tienen el código para que hagan su aporte. Siempre decimos son muy solidarios los, los mendocinos para que este centro educativo pueda seguir. Hoy tienen 402 matrículas. Sí, y... y atendemos a 260 a 60 familias. familias. Las familias <coughs> colaboran. Con las que pueden, lógicamente, porque hoy por hoy cada vez se les está haciendo más difícil responder uh -huh. a esto, colaboran con la seguridad del establecimiento y también el pago de la seguridad y también, también seguridad con, aportan para fotocopias cuando se requieren... Entonces aportan con ese gasto Todo lo que pero conlleva cosas, también no un centro dar. educativo Mira, vamos terminando pero no quiero terminar esta entrevista Me gusta siempre terminar con un brochecito de oro Con, con algo muy bonito eh, Si bien María fue buscada por José María Por el padre en su momento con su marido eh, ¿Su marido falleció en el año 2022? En el 2022, el día precisamente 2 de enero Y rápidamente contanos ¿Quién atendió a tu marido y cómo fue eso? Para que en vean realidad. el resultado del colegio <ríe> En realidad eh, fue para él, como decir, el premio de toda una vida entregada a la educación en un barrio marginal, como es el barrio San Martín, y quien lo atendió y firmó el certificado de defunción fue un exalumno. Mira. En realidad el médico Jonathan Clavel, que eh, egresado de la secundaria en el 2005 que hoy es un médico que atiende en la comunidad mendocina. Y también unos días antes, otra egresada que se recibió de médica fue a saludarlo y junto con su familia. Entonces todo esto eh, ha sido una gran satisfacción para él porque vio que la semilla sembrada había dado suerte. Me imagino frutos. que sí. Bueno, te, te aplaudo, los aplaudo por el, el hermoso labor. Y está muy emocionado obviamente, yo quería terminarlo con eso, así que bueno, desde ya hay que ayudar para que este centro educativo siga estando. Te agradezco, Julio, Gilda también gracias. y bueno, María. Le mandamos un beso a todo el colegio que seguramente nos están viendo. Sí, eh, y un saludo especial a todas las familias a todas. de nuestro colegio, la comunidad educativa, los profesores, los alumnos y a las familias del barrio. Muchas gracias por venir, a los tres. gracias, gracias. Bueno, aplaudo. Eh, y acá